Yo, a veces, a veces quiero pensar cómo se vive sin Dios. Pero después no pienso nada, porque nadie lo logró. Si no lo logró Adán, Abraham ni Isaac, tampoco pudo José, ni mucho menos Jacob, ¿puede usted pensar, criatura, que voy a lograrlo yo? No. Si no lo logró Sansón, con su fuerza, pelo largo y con fama. Dígame usted, yo sin fuerza, con estos moñitos malos, y he pasado tanta hambre que una brisita me tumba y hasta un niño me para. Nadie podrá ser salvo si no ponen él su mirada, o pregúntale Aarón a Moisés o María, su hermana. Salomón era bien sabio y por sabio reconoció que la única sabiduría es la que viene de Dios. Ese nunca lo dudó, ni mucho menos David, y Job tuvo que sufrir, aunque él se lo quitó todo, al final reconoció que el único puro es Dios, yo sé que sin él soy nada, nada puedo conseguir, aunque lo consiga todo, lo dejo todo por seguir, a Jehová mi Padre Dios, a mi Salvador Jesús, ese que murió en la cruz, por lo bueno y por lo malo, única sangre que limpia todito nuestro pecado, acepta al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, sí, diga amén.